Uno no cree que le van a pasar las cosas a uno hasta cuando le pasa. Nunca pensé que me iban a, a atropellar o a chocar con, con todo hasta que me pasó. Me pasó la noche. Tengo fracturado el, la escabula De hecho. Ahí estamos. Así que si no salen vlogs, esta es la razón. Hey guys. Era viernes por la noche en Miguel Claro con el Odioro Yáñez. Yo venía por la ciclovía que hay en Miguel Claro hacia el sur. Y un auto iba en esa misma calle hacia el norte pero doblando hacia Heliodoro. Ah, y cada vez que yo iba sin casco andando en bicicleta. No sé por qué este auto nunca frenó. No sé por qué yo no frené tampoco, pero llegó un momento en que lo vi tan encima que fue como listo, eh, chocamos. Caí sobre su capón y él al frenar me envió al, al asfalto. En verdad no me acuerdo qué pasó entre medio de eso, pero sí recuerdo caer al suelo y, y tener mucha rabia. Mientras el auto se estacionaba, como que me mordió. y sentí que vamos a esa pero no, se está haciendo adelante mío y llegó otra persona eh, a asegurarse que yo siguiera en el piso. Eh. Llegó otra, llegaron otra persona, aunque era bombero, se, se, no sé si llamó a la décima o a la séptima compañía. Entre toda la rabia que sentía, eh, y de repente está rodeado con mucha preocupación, mucha empatía, mucho cuidado. Mm. Llegó Rodrigo. Eh, a verme porque lo iba a ver a él. Llegó Metals y bueno, llegó la ambulancia. Y en ese momento llegó la Monse, que también estaba muy asustada, y me llevaron al hospital. A lo demás del susto de acordarme de eso, porque en verdad me asusté bastante, como que me hace de ruido el que yo estuviera tan enojado y estuviera rodeado de tanto cariño, de gente que no me conoce, que aún no me conoce que solamente vio que ahí desde que golpeé el capó del auto como que me sentí que tuve suerte pero al caer, bueno, me quebré el homóplato, la escápula golpeé la cabeza, eh, me quemé la rodilla y bueno, mi dedo está uber morado el dedo gordo del pie izquierdo fue a baja velocidad un bombero llegó así toda la noche eh, llegaron información era como, bueno, tuviste suerte bueno, tuviste suerte esto podría haber sido, ¿no? que en cualquier otro día, en cualquier otro momento en cual... si cualquier cosa hubiera hecho cualquier cosa distinta esta historia sería totalmente diferente esa sensación de ser tan afortunado como que igual apró un poco no sé qué va a salir del blog esta semana, eh, en verdad no lo he decidido. Este, este es como, no sé, una prueba para decirles que en verdad estoy bien. Eh, para recordármelo a mí también. Cuídense, no salgan sin casco. Manejen la defensiva. Taría darle las gracias a todas las personas que estaban ahí, al bombero, al doctor, una chica que se hizo cargo de mi celular, eh, la persona que está cuidando mi bicicleta hasta ahora, no recuerdo, no puedo recordar si es la, la décima compañía o la séptima compañía, cabrón, son profesionales, la cagaron, a Paulina del Samu, toda la gente que conocí esa noche, muy amable. Muy Hizo muy, muy llevadero algo que... Un proceso lleno de incertidumbre. O sea, ROTS por llegar tan rápido a Metalón por quedarse hasta tarde. Y a la por apañar una vez más. Eh, es para largo el tema. Así que paciencia. Sauce. Ten paciencia. Chau chiquillos. Igual debo confesar que en algún momento dije debería estar grabando esto. No ah, sé. Sí. Ah, estoy mal. Bueno, y, <ríe> y lo otro es que eh, hoy día cumplimos eh, cumplimos con la Monse y ya llevo un año sin fumar.